Hola, ¿tienes un minuto? Uf, sigo con fuego, ¿eh? Lo que pasa es que esta vez no son las fallas de Valencia. Esta vez es el fuego de un volcán. Y es que los volcanes tienen mucho que ver con nuestra invitada de hoy en El Post, que es ni nada más ni nada menos que Nancy Vázquez, socia y amiga de Integra Personal Branding de la ciudad de Puebla de Zaragoza, en México. Esta semana, Nancy, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de la relación que se produce entre líderes y seguidores. No es una relación cualquiera. Mucha gente puede pensar que el líder tiene seguidores por lo bien que lo hace, pero no es solo por eso, sino también los tiene por la interacción que logra con esos seguidores. Los seguidores también tienen mucho que decir. Por tanto, cabe preguntarse si esa relación es unilateral o bilateral. Si yo veo un líder que tiene, por ejemplo, 100.000 seguidores, pero solamente sigue a tres personas, ese no es un líder. Solo plantea un monólogo, no le interesa para nada su comunidad, no le interesa para nada su audiencia. Nancy lo plantea, no en estos términos, como acaba de hacer yo, pero sí en unos términos muy interesantes explicando los tipos de líderes que hay y los tipos de seguidores. Os invito a leerlo porque realmente vale mucho la pena. Esta es una nueva colaboración de la campaña que inició Vladimir Estrada de Colaborando con Guillem y la semana que viene tenemos otra, sorpresa, veremos. Un fuerte abrazo, nos vemos.